Alerta por tormenta Fred. Fred. Le damos la buena noche a Villalona Buenas no noches Villa. El centro de operaciones de emergencia COE Aumentó a 14 las provincias de Alerta Roja Ante la proximidad de la tormenta tropical FRED Las provincias en Alerta Roja son La Altagracia, La Romana, El Gran Santo Domingo San Pedro de Macorís, El Ceibo San Cristóbal, Monseñor Noel San José de Ocoa, Atomayor, Mayor, Azoa, Peravia, Barahona, Sánchez Ramírez Y La Vega según informaciones ofrecidas por ONAMED, la tormenta tropical estaría generando lluvia entre 100 y 200 milímetros, principalmente en los sectores sureste, noroeste y el Valle del Cibao, así también en la cordillera central. Las lluvias se prevén ocurran en el país por la tormenta fred que alcanzaría los 200 milímetros. Son suficientes para generar deslizamiento de tierra e inundaciones urbanas y rurales que ponen en peligro las vidas de las personas Por eso son las alertas, mi gente. Sí. Eh, Las alertas son para eso. Cuando se trata de estas, eh, estos fenómenos. Atmosféricos. Atmosférico. Esperemos en Dios que la persona que sabe dónde se mete el agua, que aquí no hay que señalizar eso. No, aquí se es. sabe. Aquí todo el mundo... Eh, no esperen la madrugada, que usted sabe que el agua es traicionera y, y los terrenos que le roban al río son del río toda la vida. Eh, vamos a recordar la lamentable tragedia de Jimaní hace mucho tiempo, que las personas pensaban que el río se había secado hace 40 años. Y el río una madrugada cobró su territorio. Cobró su territorio. Porque donde, donde Dios nos puso no puede haber. Que eh, eh, sabe que esto es un paraíso Dios hizo el mundo En cuestión de, de que iba a ser un paraíso Ahí estamos viendo las imágenes De cómo está sucediendo Eso es en Santo Domingo, amable Eso es en Santo Domingo Ya hay inundaciones hay inundaciones y mucho viento Se están sintiendo los, eh, los vientos Se siente también. la brisa, ya se siente la sola Tú me estás pegando eso de recordarme canciones <risa> Ahí se está viendo lo que, lo que es los vientos del fenómeno Fred. ¿Eh? Nombre sí. ¿Cómo, ¿Cómo es que ponen esos nombres? Yo nunca, nunca el, sabía. Que descubre, el, el, el El que lo descubre. <risa> no, no, no. El que lo descubre, se llama Fred. No. Ah, pues lo cambian todos los años. No, no, eso no, porque no es. porque son muchas así. personas. Según yo he escuchado, hay muchas personas que no, están no, buscando tranquilamente mañana. En la noche, ¿cómo te costado buscar ahí, YouTube. Es el que lo de, es en verdad, que es el que lo de, el que lo, lo eh, ese... Ahí, ahí está, <ríe> ya, ya dijimos la roja, vamos a la amarilla, está Provincia Duarte, Samaná, Puerto Monte Plata, Plata, dice, Mont Plata Mont Puerto Plata, Españá, Santiago, San Juan, María Trinidad Sánchez. Sí, en verde está Santiago Rodríguez, Valverde, Independencia, Bauruco. Hermana Mirabal, la otra no puedo verla, amable. Vamos, Villalona. Montecristi, Dajabón, Pedernales y Elías Piña son las provincias que están en alerta verde. Ahí están eh, eh, las alertas, la defensa civil. Eh, y, vamos a ver si localizamos a lo, a lo que es el director de la defensa civil para que nos hable. Vamos a llamar a nuestro amigo. Eh, a ver sí si porque no se sabe si hoy pueda cambiar, tú crees que pueda cambiar alerta roja la, la ciudad, la, la provincia hoy de nosotros? Sí. Vamos a ver, hay que esperar, es posible, o sea como allí estábamos en alerta verde, ahora amanecimos en alerta amarilla, sí. puede ser que la noche cuando la, la, el, el, el, el acontecimiento atmosférico entre de lleno quizás se, se ponen alerta roja. No, y, y alerta bueno, a esa persona por ejemplo como el barrio azul que tomó en las medidas, porque sí. hay personas que tienen todos los años del mundo, personas mayores viviendo ahí, que no quieren como, ¿sabes?, de sus cositas que tienen, no quieren salir y se ponen que no lo sacan. A Loris, sí, bueno, pues después están entonces, quejándose, después están quejándose. Que, que se es... se que, que, le quieren que, echar la culpa al gobierno, que no, que si yo qué, pero usted tú me entiendes. No, y que no es fácil, que la tormenta que pasó tuvieron que desalojar todo el mundo perdí muchísimas cosas para que pase otro y perderlo Muchos electrodomésticos perdidos, muchas camas muchas cosas perdidas y lamentable tú sabes, ese tipo de personas son de escasos recursos y, eh, y es muy cómodo cuando tú cositas que tú tienes en la piel y así de repente cuando tú no casi no no tienes de dónde conseguir ¿Eh? pero cinco. es que no es, eh, la culpa sigue siendo de ellos por mantenerse en, en, en, en esa área porque debieran de muchos de ellos de pensarlo y mudarse a otra área de la ciudad que no sea ahí verdad o vender su terreno Yo o que pueda algo. porque algunos no pueden entonces mm -hmm. pero de, se, se, se, hay que hacer algo porque que no, no no vamos a pasar la vida entera en eso cada vez que haya que, que, que uno te para en un agua uno está pensando en el barrio azul que, que lo va a llevar Sí, sí pero prometieron, el pasado gobierno prometió unos apartamentos que un, iban a ser unos apartamentos para para mover a las personas. A, a, Ustedes saben que la, que bregar con personas eh, es algo es difícil. un problema, es un problema mala gente que, que a veces se, se atiende a no salir de, de esos sitios, de, de, de, su, de su terreno, ¿verdad? Claro. Hay terreno que están a la orilla del río. Yo el otro día estaba, estábamos allá, estábamos filmando la, la serie y la gente a la orilla del río... Que la para gomera ahí. que hay ahí, pegada ahí está el puente. Es ahí a orilla del río. Y, y, paso y, y, paso y han visto derrumbe, va. han visto derrumbe ya, en la orilla del puente del Jaya, eh, han visto derrumbe. de establecimientos que están agarrados con sacos, sabes, que hacen unos muros con saco y eso se ha derrumbado. Varias veces. Entonces, eh, eh, eso es un peligro. Se han derrumbado casi de todo, muchos sitios. Entonces... Es que el patio de muchas de esas casas es ese río ahí atrás. Sí, el patio. Dime tú en esa La Sánchez, esa, esa comunidad de La Sánchez, para acá, para el fondo. Para que los Sanchez. patios que los patios son la columna que, que, que agarran la casa. Uh -huh. ¿Así? Eso se derrica. Eso, la, eso la se derrica. En La Sánchez, la casa. Mira, son, hay, la persona, pasa aquí? La casa, hay de personas decir, que... Hay personas que... Están en el río, eh? Mira, hay personas, sucede Ricky y se va de pala a la casa, que cogen terreno del mismo río hasta teniendo agua, porque ahí en la ribera. ¿Sí? Hello, buenas. Eh, le habla Néstor del programa Los Osobrosos para que nos oriente sobre esta tormenta, esta depresión tropical. En De aquí de Telenor, San Francisco de Macorís. Vamos a ver, estamos comunicándonos con la defensa civil. Hello. Hello. Está como fallando, parece que están los muchachos donde hay mucha señal, pero estaremos comunicándonos sí, para que sí. la, la ciudadanía vea que sí. eh, a, a lo que tiene que abstenerse Pues, en el tan curso pues de, sí, como te iba día. diciendo, eso es unos muro ahí que sucede rica, hay un par de casas de ahí. No sé cómo qué tiempo tiene es que es si si han, lo, lo han modernizado, no creo que no, pero cuando yo no. estaba carajito que iba por esa zona, veía que las casas y estaban el, en la orilla de río. el car wash, el que está allá en sí. el puente, el entonces ahí están unas casas que también así, cerca de la fortaleza que está La fortaleza está ahí, entonces ah, hay unas casas en de la y, y, y, columna, de cualquier derrumbe que pase, se levantó así. Se levantó. <ríe> <¿Sí mismo? ríe> eh, así. así mismo. Eh, eh, yo creo que también el ciruelillo sufre cuando pues sabe que el sí, ciruelillo también, también está el río. Ahí hay, hay varias zonas que sufren. Eh, eh, también el Bajo Cielo. Yuna, el eh, Bajo Villarriba Yuna. y todo eso. Guaraguao, Arenoso, Arenoso no, que tocatillo. también tiene que estar alerta, eh, pendiente todo eh, el día para que en boletines, la gente también tiene que ponerse a ver los boletines para ver cómo va el recorrido. Y esperemos en Dios que no pase más de ahí, que esto pierda fuerza Pierda fuerza. Y... fuerza no, ya tocó tierra a eso de las. Bueno, a las dos de la otra tarde se informó que tocó tierra en lo que es san cristóbal y se desplaza hacia el oeste el noroeste entonces ya sería hasta posiblemente para eh, la noche que estaría saliendo del territorio dominicano pero detrás va a dejar lo que nosotros llamamos aquí la cola que eso pues trae mucho peligro porque ahí es que está también eh, mucha acumulación de nubes con lluvia entonces sí, con lluvia. mucho y muy, así, mucho cuidadito ahí La gente que vaya tomando las precauciones Y que siga tomando las la, la que ya lo hicieron Porque eh, Si viene siendo una depresión tropical Aún no No hay que confiarse No hay que confiarse con estos Con estos eh, con estas tormentas eh, Como ya vimos en las Anteriores ocasiones Es una tormenta tropical y miren el, La lluvia que dejó y las inundaciones que provocó Exacto, exacto La gente que no se confía y siga Tomar la medida de seguridad. Tomar la medida de. Ese, de, de ajá. Exacto. <risa> ese, eh, nadie te hace una segunda como yo, no te puedes quejar. No, oh, oh, <risa> oye, vienen compuestos oh. los dos, eso no es que dije. Esa gente vienen viene eh, puestos para los dos, señores.